Tan choqueante como esta. Y mmm, ya está con nosotros Claudio. Déjame aquí conectar también el eh, video para que lo podamos ver y además escuchar por Bio, Bio TV y BioBio Bio La Radio. Claudio, querido, bienvenido a las 2.24. ¿Cómo estás tú? Hola, hola, muy bien, Gonzalo. Oye, escuchaste eh, el audio escuchando no sonaste, ¿eh? Sí, sí. Tremendo. Tremendo. Primero que todo, Claudio, bueno, agradecerte por estar con nosotros hasta ahora. Nuestros auditores pueden participar a través del WhatsApp. Eh, el tema de la delincuencia lo vamos a dejar a un... A un claro, porque claramente para pa eso tenemos... Uf, eh, Cindy Houston, lo conversamos eh, eh, bien seguido con él, el tema de la seguridad pública y todo. Pero aquí nos vamos a enfocar en eh, la salud eh, eh, mental, sobre todo de niños que... Gracias a esta chicoca de 10 años, yo lo decía al inicio, Claudio, ella tuvo una conducta, digamos, lo que es admirable. Ella, a pesar de ser víctima, tener pistolas, ella, la tía, eh, eh, amenazándolas, ¿no? Le roban la mochila, pero es capaz de contener bajo todo ese estrés a los más chiquititos para que no se dieran cuenta de la situación. Es, eh, eh, muy, me llamó mucho la atención. ¿A qué podría responder esto? Primero, en la primera consulta que quiero hacerte. Bueno, los niños, eh, en ella aparece ese espíritu protector, siente una responsabilidad y, y lo hace, tiene 10 años, por lo tanto ella ya maneja lo que es el concepto de realidad, eh, eso sea hasta los 7 años en donde pueden confundirse entre realidad y fantasía, 8 años incluso, pero a los 10 años ella tiene una capacidad eh, para entender casi como cualquier persona, eh, y está incluso adquiriendo el lenguaje como a los 10 años más o menos, que es la edad de ella, eh, un lenguaje de comprensión de adulto, puede analizar, eh, hacer síntesis, eh, establecer causa-efecto, eh, lo que la deja comprendiendo como un adulto. Claro. Y por eso quizás ella puede determinar eh, qué es lo mejor en su momento desde su mirada de niña con su experiencia de niña. Entonces, eh, está esa doble imagen, o ese, ese doble juego de ser adulta desde el lenguaje, desde la comprensión, pero con emociones propiamente de niña. Uh -huh. Ahí está lo que dices tú eh, ¿Cómo se aborda una niña con esa experiencia? Es una experiencia traumática e ese, ese es el, el tema porque Fíjate, yo no sé si este tipo de hecho Porque lo, el resto de los chicocos tenían seis años, cinco años Eran de primero básico eh, Ellos no, no advirtieron la situación Obviamente les costó darse cuenta Como comúnmente ocurre en los niños ¿no? Eh, Vivió una situación muy similar Recuerdo en Pedro Aguirre Cerda, hace un tiempo, ¿te acuerdas, Claudio? Que se viralizó un video de unas tías de un jardín infantil que le cantaban a los niños mientras las balas eh, pasaban de, de un lado para otro en un enfrentamiento entre, entre delincuentes. Por, por, y al medio quedaba un jardín infantil y los chicocos cantaban con el pandero, las tías. También con una con una templanza impresionante. Pero estamos hablando de personas que estudiaron, se dedicaron al tema de la educación de párvulos. Pero aquí estamos hablando una, de una niña de 10 años que contiene a niños aún más chicos que ella. Entonces, también puede ser una conducta, puede ser que se generó de manera refleja casi o innata? Sí, eh, eh, en principio o sea, esa, esa respuesta innata que es eh, defender, eh, proteger, eh, y también ella no ve ha ninguna consecuencia porque es niña, no, no tiene esa habilidad. Eh, por eso ella... Incluso si es la señora acá que, que va a defender su mochila, eh, su propiedad, su pertenencia, la llave de su casa. Eh, porque sabe en lo que está metida, sabe que es un asalto. Sí, todavía... Pero con ese espíritu de niña de querer hacer algo, eh, se la juega incluso hasta por la tía. Exacto. Es decir, ese espíritu de, de hacer algo. Eh, y el punto está cómo eh, ella lo, lo vivió o lo está viviendo o todo lo que hay que hacer ahora con ella para poder eh, eh, manejar la contención, eh, manejar eh, las emociones que pueda esta niña bueno recibir una ayuda inmediata con, con psicóloga o psicólogo, con eh, profesionales que puedan acompañarla en este proceso que eh, va a ser muy marcador, muy violento claro. que va a llevar a algún, a algún trastorno conductual, emocional, de seguro. Claro. Oye, eh, Claudio, eh, aquí también se genera una situación que um, quizás puede ser también muy llamativa. Respecto a... Um, a ver, metámonos de la mente... sí, vamos a hablar un poquito del, del tema por el lado de los delincuentes. Eh, ¿En qué cabeza quizás cabe? Porque a mí de verdad yo no... no, no por más que trato de buscarle el, el, el puntito, el elemento... Clara, no, no lo encuentro. ¿Quién puede ser tan malo? Porque yo creo que esto es maldad. Yo, yo no sé si esto responde a que una persona sea, no sé, eh, eh, sufra de alguna adicción, eh, que la haga. Quizás sí. ¿eh? puede ser. Hay tantas opciones. Pero cuando ves a una niña, porque escuché incluso a periodistas, ¿eh? que incluso conozco que estaban despachando esta noticia en la televisión a la hora de almuerzo, eh, me llamó la atención que dijeran, quizás no, ellos no advirtieron que había niños. Bueno. Pero si le tironearon y forcejearon con la mochila con una niña de 10 años, claramente tú ves que es una niña. Perdieron los códigos, perdieron el respeto. Ya se entenderá que ya habían perdido los códigos con los abuelos, con quizás las personas eh, que, que tienen movilidad reducida, con, la, con las personas adultos mayores, a las que hemos visto incluso que, que les roban las pensiones, que los estafan. Pero estamos hablando que apuntáis a hay una niña de 10 años que no te puede hacer ningún tipo de daño que lo quiera. O sea, ahí también hay un abuso de poder, una, una, eh, una diferencia de fuerza bastante eh, llamativa, importante, evidente. Y aún así, le pone una pistola al frente. ¿Qué puede pasar, más allá de la maldad propia del hecho mismo, por la cabeza de ese, de ese sujeto? Para decirlo de manera suave. Mm. No eh, tal como lo dices tú, eh, estamos fuera de, de cánones normales, de patrones normales, donde podamos esperar alguna respuesta desde la moral o desde la lógica de lo que es el bien. No, es decir, eh, no podríamos eh, buscarle una explicación, a menos que yo fuera un psicólogo experto en esa área, que no lo soy, pero eh, si lo miramos tal como lo dices tú, eh, sea el delincuente o ciertos delincuentes eh, no hay códigos morales, no hay límites, no hay ningún patrón, es decir, la capacidad de juzgar o discriminar de acuerdo a parámetros sociales. Eh, eso está eh, dañado, disminuido, alterado, eh, por cualquier razón. Ojo, sin embargo... Eh, perdón, Claudio, termina la idea ¿sí? y, y voy yo. Termina. Sí, sí, sin embargo, eh, sea por lo que sea, eh, pueden hacer eso y, y muchísimas cosas más que vemos todos los días en la noticia. No nos olvidemos que momentos antes de, de este ataque a este furgón, con los niños, reitero, con niños, chicos, infantes, dentro del vehículo, habían asaltado a una, persona, a una señora trabajadora que estaba esperando micro un cuarto para las siete de la mañana, Claudio, y se bajan de un auto seis imbéciles y la asaltan maleteramente también con una diferencia en cuanto a fuerza, en cuanto a capacidad de reacción, de defensa, eh, evidentemente superior entonces claro ahí también yo digo chuta no sé, yo no puedo validar jamás jamás lo haré porque tampoco estoy de acuerdo con aquello de tomar la justicia con, eh, con, por, por, por, por eh, iniciativa propia porque ya hemos visto lo que pasa eh, cuando eso eh, se lleva a cabo ¿no? Eh, incluso mu muere gente que en un caso en la Florida hace un tiempo era inocente, un joven pensaron que era adorón, pero resultó ser un inocente y lo mataron. Bueno, por tomar la justicia por iniciativa propia. Aquí estamos hablando de una mujer que perfectamente puede haber sido mi mamá, la mamá de un auditor, la mamá de cualquiera de nosotros, que sale a trabajar temprano porque seguramente desde Puente Alto se tenía que desplazar, cruzar todo Santiago para la hora que sale, ¿no? Esperar la, la micro, zona oscura, en fin. ¿Qué pasa también con el entorno? porque si le preguntas al hijo de esa mujer o al su entorno cercano, lo más probable es que digan, si yo hubiera estado ahí, obviamente la defiendo. Pero eso pudo haber terminado pésimo. Porque estos tipos están dispuestos a todo. Ya lo vimos. Entonces, sí. ¿Qué pasa ahí? Porque también uno puede actuar más por el instinto que empleando la razón en milésimas de segundo. Eso puede terminar en tragedia, Claudio. ¿Cómo podemos manejar también ese ímpetu? Porque... Ojo, por muy mamá que sea nuestra, nos podemos meter en un forro impresionante, incluso con penas de cárcel. Yo creo que el instinto va a actuar, ya sea atacando, arrancando, siempre va a ser así, a menos que tengamos una preparación técnica o profesional para enfrentar eso, como si fuéramos de Fuerza Armada o Carabineros, que que tiene una formación en esa línea, por lo menos. Claro. Y nosotros vamos a actuar tal como dices tú, es decir a tonta y a loca, digamos, atacando o arrancando. Pero también eh, en esto que tú planteas, eh, si pensamos en esa señora, que no haya una red en donde esa señora pueda ser acompañada, en donde no haya más gente, en donde muchas personas tienen que ponerse temprano y no hay nadie que, que lo acompañe. Cuando yo al trabajo en la mañana, a las 7 de la mañana o antes, eh, van jovencitas caminando, señoras, solas, en donde no hay nadie en la calle. Eh, yo digo, bueno, y uno dice, bueno, ¿y no hay familia? ¿No hay alguien que la pueda acompañar? Puede que no. Pero eh, hemos llegado a ese individualismo en donde eh, no, no vemos a qué hora sale el vecino, con quién vive el vecino o la vecina. Eh. Entonces también hay un, eh, un elemento en donde decimos, qué lamentable, pero qué hacemos para contribuir a que eso no, no se dé de tal manera. No necesariamente atacando a los delincuentes o defendiendo o creyendo creyéndonos eh, para en la justicia porque podemos ser trasquilados como decías tú, pero sí eh, generando las condiciones básicas de poder sentirnos que hay una red de, de personas en la que, a las cuales puedo confiar en donde nos vamos apoyando acompañando. Oye Claudio y en cuanto a, um, vuelvo al tema de los chicocos de los niños eh, esto se tiene que ir hablando quizás cuando estén más grandes estos niños de seis años eh, eh, es, sería bueno quizás porque muchas veces, quizás, a futuro, no sé, puedan soñar algo relativo al tema, inconscientemente, obvio, eh, o puedan tener algún tipo de recuerdo. ¿Cómo hay que tratar si, no sé, en un par de años más, o, o quizás llegando a los 10 años, eh, eh, se les presenta un recuerdo y, y le preguntan a los papás? ¿Cómo esos papás tienen que enfrentar esa situación, una situación que, que, que ocurrió ya, eh, o había ocurrido hace ya bastante tiempo? Si más grandes se acuerdan, sí. ¿hay que decirles las cosas para Pan Minovino vino? ¿O también tratar de un poco distraerles la, la situación? ¿O, en resumida síntesis, de adornársela un poquitito para que no, no les cuenten lo fuerte que, que, que finalmente resultó ser? Sí, eh, partiendo desde ahí de lo que tú dices, habría que ver si los demás niños que estaban ahí se percataron o no. Si no se percataron, no tiene idea. Si se percataron, hay que hacer un abordaje terapéutico con ellos. Eh, también con la niña de 10 años, que es la, que es la protagonista más bien de, de la historia. Eh, mm. si los, ya de, desde el momento en que ha sucedido esto, hay que abordar a todos los niños que vieron que eso, mm. que fueron partícipes activos, digamos, eh, entendieron lo que pasó. Eh, hay que preguntarle a cada niño que cómo lo vivió, qué pasó en el, en el furgón, ¿te, te recuerdas de la mañana, eh, que, porque, pero algo van a saber qué pasó porque llegaron uh -huh porque llegó la policía, porque mm. y llegó televisión, llegaron a hacer entrevistas, los niños sentaditos ahí mirando sin saber qué hacer o sea, ¿Qué? hay que explicar la misma pregunta pero en el caso de, de, de la heroína en este caso, de esta niña de 10 años, porque ella sí además de, insisto tener, ojo aquí ¿eh? Eh, con, con esta conducta que mucho que, que, que uno esperaría de personas adultas que muchas veces caen en lo contrario la chica tuvo la templanza pese a estar amedrentada, amenazada con una pistola frente aquí en su cabeza junto a la tía del furgón, tuvo la templanza, la capacidad de en milésimas de segundos analizar la situación y lamentar obviamente forcejeó por su mochila. Ella no quería perder sus cuadernos porque no podía, no, no iba a poder estudiar. Mira la, la, la inocencia de, de, de esa chicoca. Pero además tuvo la capacidad de razonar bajo una situación tan estresante como esa, en milésimas de segundo para decir, chuta, están los niños atrás, vamos eso uno lo esperaría de adultos entonces, ¿qué va a pasar con esta chica ya? mañana, pasado, a futuro ¿cómo se trata esto en una niña de esa edad, en un niño de esa edad? o en un adolescente ya, incluso lo, lo primero es hay que abordarlo, hay que conversar con la niña preguntarle ¿qué le pasó? Y que relate primero lo que ella vio ...cómo lo vivió... ...lo que fue sintiendo... ...en eh, dónde hubo miedo... ...en dónde hubo rabia... ...y eh, que pueda expresar... ...de la mejor forma posible... todas las emociones que se agotaron en ella... Eh, ...creo que eso es lo primero... ...que ella pueda expresar... ...y eh, a través de dibujos también... Eh, a través de, de, de... varias veces que vaya relatando eso... ...qué fue lo bueno de lo que pasó... Eh, o mejor dicho... ...lo bueno... ...en donde no salió una perjudicada o cuál fue su rol... Eh, ...qué fue lo positivo... desde su mirada, qué fue lo malo... ...que ella vaya verbalizando... ...que no se tape como que aquí no pasó nada... ...sino que ella pueda acceder a esa información... ...para que no resulte en algún momento chocante... ...sino que sea parte de su vida... ...y sea parte de su vida en donde ella pueda... Eh, eh, ...madurar esa historia... ...donde pueda eh, manejar... Y tener claro todo lo que sintió, porque de seguro de estar con mucho miedo, es seguro que quizá va a tener pesadillas. Eh, y solo eso se va a ir disminuyendo a medida que, que pueda verbalizarse eh, terapéuticamente o sistemáticamente para que eh, esos que son sustos o, o cosas traumáticas o potentes en negativo eh, no se guarden, no se escondan, porque cuando se esconden, que han con fantasmas que nos vuelven a asustar hace un tiempo. Eso era. Cuando uh -huh. salen y empiezo a revisarlo, ya eh, no hay fantasma, Es como realmente si hubiera un fantasma. Eh, si en la casa de nosotros hubiera un fantasma. Si salgo arrancando cada vez que escucho el agua de un fantasma, siempre me va a morir de miedo. Pero si logro el fantasma que está en la casa eh, empezar a, a dialogar con él, después sé que en la casa voy a llegar a la casa y no estoy solo porque hay un fantasma. Voy a comenzar con el fantasma. Y es ahí cuando el fantasma pierde la fuerza y ya no asusta. Y... que es, lo, es, es todo lo contrario a, a la lógica eh, no psicológica en donde eh, si ya pasó eh, olvidémoslo, a Martín una cara ya no existe, no, no sucede eh, tapemos lo que pasó no, mm. eh, es ahí donde se construyen eh, eh, los traumas Claudio, por último, antes de, de culminar este contacto y la conversación estos niños, si hacemos el cálculo de seis años Nacen en 2016 La mayoría de los pasajeros de ese furgón La niña de quinto básico nace en 2012 Esta chica se, quizás pudo salir tranquila en algún momento Quizás no tan tranquila, pero quizás con un poco más de tranquilidad que hoy A la calle, a jugar con las amigas, o ir al mall No sé, con la familia porque convengamos, y, y disculpen, quizás esto va a ser súper impopular lo que voy a decir, pero yo creo que la gran mayoría de los chilenos hoy en día, todos salimos a la calle con miedo, derechamente. No hay enfemismo ni palabras que puedan eh, disfrazar un poco o, o quizás suavizar el término. Salimos con miedo cuando caminamos de la casa al metro, cuando esa vecina de Puente Alto sale a tomar la micro, con miedo. Miedo a que le ocurra lo que le pasó a ella, lo que le pasó a este contador, corredor de propiedades, lo, un tema que, que nos tocó muy especialmente aquí en Vigo Vío en el trasnoche, hace alrededor de un mes, que fue asesinado de una cuchillada en plena Alameda al salir de su trabajo. Ese es el miedo. No, estamos... Son hechos, están ahí. Entonces, claramente, hay miedo. Y creo que de no pocos. Entonces, cuando... Estos chicos de seis años crecen en este ambiente que, donde los papás tienen miedo. Claro, tratan un poquito de distraerlos, de disfrazar, Pero están creciendo en una sociedad donde los hechos delictuales ya son una constante día a día. ¿Qué va a pasar con estos chicos a futuro? Yo cuando tenía la edad de ellos, podía salir hasta las nueve de la noche al pasaje de mi casa, a andar en la bici, a jugar al tombo a las naciones con mis, con mis vecinos, con mis amiguitos. Y la mamá no estaba preocupada de que eh, eh, fuera a llegar... Tres tipos y nos fueran a encañonar para robarnos las zapatillas, pues, o la bicicleta. No. Ellos sí, pues, están en una sociedad en la que crecen con ese temor de que los papás le digan no podéis salir a la calle a jugar porque te pueden, te pueden matar. Digamos las cosas como son. Claudio, ¿cómo lo hacen Eso esos niños es, para, para es, crecer es muy... en, ese, en ese contexto? Eh, lo que tú dices es, es muy cierto porque... ...en eh, eh, los niños y, y nos damos cuenta nosotros, en eh, los adultos... Eh, ...te pones como ejemplo, me pongo como ejemplo... Exacto. ...el niño no se da mucha cuenta pero lo está viviendo... Lo, ...lo está adquiriendo en su ADN ya de ese temor... ...pero el temor se expresa de dos maneras, como agresión también... ...el temor como agresión o el temor como arrancar o esconderse... ...y queda tan claramente ese temor evidente cuando uno va a un pueblito chico... ...al sur o al norte y, y uno anda temeroso caminando por la calle porque hay gente o no sabe si entrar a un lugar a otro, no sabe si dejar el auto en esa esquina, y la gente capta dice, oye, tranquilo, si aquí, están, aquí en este pueblo no pasa nada y porque se nota en nuestra expresión facial, en nuestros gestos en nuestro nerviosismo que somos de Santiago, o que somos de una ciudad en donde la delincuencia expande cada día y ¿sabes cuando uno dice sí? ando con mucha tensión, con mucho estrés y estos niños que van creciendo cada vez que eh, Pasa a ser pan de cada día, pero o se va a expresar más bien en esas conductas eh, de agresividad o de retraimiento en donde cada vez va a ser más difícil poder eh, ser uno, ser espontáneo, eh, sentirse que tengo la libertad de poder decidir, porque me voy llenando de muchos miedos. Eh, es, es tremendo, porque de verdad... Yo, bueno también los tiempos han cambiado mucho respecto al entretenimiento de los niños respecto a cuando nosotros éramos cabros chicos eh, y los que hoy son cabros chicos muchos el teléfono eh, el tiktok, eh, los videojuegos, la, las cosas, las aplicaciones los computadores en su momento eh, antes salíamos insisto eh, a jugar al pasaje a la calle eh, y, y, y, y, y de lo que más nos cuidábamos, quizás, ¿eh? era del auto que podía pasar mientras estábamos jugando. Ahí teníamos la, instru la instrucción perentoria: si viene un auto, se corren a los costados, se suben a la vereda De eso era lo que más temíamos. O de un perro que nos podía morder. Exacto. Tengan cuidado con el viejo el saco, porque ese ya era un mito sí. que nos metían cuando éramos chicos, ¿te acuerdas? Exacto. O, o que, o sí. que un, un viejo pesado, vecino amargo, nos reventara la pelota. O oh, no, nosotros mm. también quebrábamos vidrios también, por pues, William ¿eh? Bueno, en fin, ese tipo de cosas sí, Esos es son los mayores riesgos vivir. que uno, que no uno vivía Pregúntale a un pero, chico pero que juega a la pinta, estaba. no saben, pues y, y estaban todas esas habilidades sociales claro. Era aprender a, a negociar, a, a que se juegue lo que yo quiero y no lo que juguemos siempre Oye, no juguemos nada en naciones, juguemos libre capache, mejor eh, Toda esa negociación, esas habilidades sociales que ahora no, no estamos Tremendo, ¿ah? ¿eh? Estimado Claudio, te queremos agradecer el aguante hasta esta hora de la madrugada. Porque sabemos que tú partes a las 8 atendiendo ahí en tu consulta de Barros Arana, ahí en San Bernardo. ¿Dónde queda específicamente la consulta, Claudito? En, Barros, en San Bernardo, Barros Arana 653, pero es más fácil ubicarme por eh, Claudio Cornejo, psicólogo en Instagram y en YouTube. Exacto, en, en YouTube Google, está en Claudio uno, Cornejo y... Sí, están todos los, los sí. lugares donde encontrarme. Oye, aquí en BioBio Bio TV estoy proyectando el sitio web. Mire, vamos a hacer el ejercicio amigo auditor, amigo televidente en este caso. Se me olvida que es un televidente. Bueno, auditor también porque también sí. está escuchando. <risa> Pero mire, metámonos a Google.cl, mire, ahí está. Google. Atención, William. No, William todavía funciona con Alta vista eh, El buscador ese. Oye, <risa> ya, Google, atención. Yo pongo. Terra. Terra. <risa> Uy, mira, Claudito, ¿eh? Oye, mira, Claudio, <risa> oye, mira, <risa> columpiando las dos bandas se llama el espacio hasta ahora. Mira, dice Google. Yo pongo psicólogo Claudio Cornejo, doctoralia, así tal cual, ¿cierto? Sí. Ya. Pongo doctoralia, enter. Intro le decía mi papá. Ya. Y aquí me aparece el primer resultado. Ps Claudio sí, Pedro sí, Cornejo sí. Torres, San Bernardo. Le hago clic y mira lo que me va a aparecer. El sitio con todas las opciones. Tiene que aceptar las cookies. Manu Valencia siempre las acepta. Todas las cookies. Eh, se las come, que es lo, el, el, el lo más terrible de todo. Eh, y fíjate que eh, ahí dice reservar cita, enviar mensaje, la dirección, el teléfono. Y ahí está el menú donde puedes elegir el horario y el día de la cita. Las que están disponibles, las que no. Y finalmente todas las opciones para poder atenderte con... Claudio Cornejo, psicólogo, en su consulta o a través bajan? de telemática ahí bajo, qué hay bajo? ¿Y si bajan en la página, están también los programas que hacemos acá, que ah. están también para los programas de acá, oye mira, ahí están ahí están oh, de todas maneras, mira, ahí están todos los videos de, um, a ver, espérame, ahí está de que están aquí en el trasnoche de video, video. TV. mira, todo archivadito, ah ¿eh? y tú también, oye, también haces un podcast para una emisora eh, también local, a propósito de que estamos hablando de la radio, Claudito, ¿no? Sí, Radio Emoción y TV Bien. Emoción que sale en TV Cable mira. y de repente invitan a Canal ISB. ¿Ya? Así que, ¿Y eso dónde se ve? Bueno, ¿Dónde entonces, se escucha la Radio es Emoción? Pasa. ¿Y TV Emoción? Radio, TV Emoción está en Cable Mundo Ah, mira que es donde están saliendo también a Vichilemo, ¿no es cierto? Mira eh, Ahí hay programa de televisión en Canal ISB que me invitan, estuve harto tiempo en el Canal ISB, que va de San Bernardo hacia el sur Ah muy bien, o sea, estamos con todo, yo, pura estrella en este programa, William. ¿eh? Soy un, un astro al lado de tantas estrellas rutilantes, ¿ah? ¿eh? Como por ejemplo Claudio <risa> Conner. Querido Claudito, un abrazo a toda la familia, Mónica, dile que la quiero mucho, mándale un saludo tremendo, ¿ah? ¿eh? Muy bien, pues, muchas gracias. ¿Estás muy bien tú también? Gracias. Y nos estamos viendo pronto. Nos vemos pronto, cuídate chau, chau. mucho. Ahí estaba Claudio Cornejo conversando de psicología en BioBio Bio la radio, un tema no menor, a propósito de un hecho tremendo, terrible que ocurrió en la mañana de ayer. Mira, 10 para las 3 y con BioSEM podrás aprovechar y disfrutar cada momento útil para el día y para la noche. Encuéntralo en las principales farmacias del país. Y en el mercado de nueva vallador, protegen el medio ambiente. Redujeron en 40% los consumos de agua. Transformaron los consumos de energía en sustentables. En 2030, ¿saben qué quieren hacer en lo vallador? Fíjense, disponer de cero residuos eh, no valorizados. Qué mejor, mercado mayorista de lo Además de tener buenos precios, vender al por mayor, recibir a la familia y tener de un cuanto hay, están comprometidos, digo, con un futuro sustentable. Vamos a la pausa y volvemos. Gonzalo Barrera te acompaña en el trasnoche.